Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a donde estén o cuando vayan a ver este video Bienvenidos una vez más al canal eh, Amada Umbanda Mi nombre es Edgar Rivero, aquí desde Montevideo, Uruguay Y hoy eh, interpretaré un cántico eh, como ya había manifestado en, en cánticos anteriores ...una de las entidades muy, pero muy queridas... ...dentro de los terrenos de Umbanda... ...y hablo nuevamente de la cabocla Maishureva... ...bien, esta entidad que derrama mucho amor... ...mucha calidez, bien, a la hora de manifestarse... ...y bueno, eh, tendré el agrado de interpretar... ...otro de sus eh, famosos cánticos... Eh, ...que se utilizan o que a la hora de su bajada al terreiro y tomar eh, como se dice tomar cuenta de su caballo ¿no? de, de su hijo de religión ¿no? y bien eh, vamos a lo que es el neollo del video ¿no? ok caboclo saraba caboclo yurema no centro entrudas matas virgen Uma linda cabocleuvi, no centro das matas virgem, uma linda cabocleuvi, com seu saiote feito de penas, e a churema filha de Tupim, com seu saiote feito de penas, e a churema filha de Tupim. Churema, churema, churema, linda cabocla filha de Tupim. E ela vem, salve a Churema, vem em firma seu ponto neste Congá. E ela vem, salve a Churema, vem em firma seu ponto neste Congá, no centro das matas virgem.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 Shurema, Shurema, Shurema, linda cabocla, filha ji Y el avén salve a Shurema, ven, fima, se opon, Y el ven, salve a Shurema, ven, fima, se opon, tunes, chiconga. En el centro del bosque virgen, una linda cabocla vi. En el centro del bosque virgen, una linda cabocla vi. Con su pollera hecha de plumas, es la Yurema hija de Tupín. Con su pollera hecha de plumas, es la Yurema hija de Tupín. Yurema, Yurema, Yurema, linda cabocla hija de Tupín. Y ella viene, salve Yurema, viene, firma su punto en este altar. Y ella viene, salve Yurema, viene, firma su punto en este altar. En el centro del bosque virgen, una linda cavo clavi. En el centro del bosque virgen, una linda cabocla clavi.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 Y ella viene salve yurema viene firmar su punto en este altar ok que Sara va Mayurema. ok bueno este fue uno de los tantos puntos cantados eh, que existe de esta entidad de la cabocla Mayurema. Eh, haciendo acuerdo que cuando se habla de caboclos no se habla de estas entidades que cuando tuvieron sus pies en la tierra, ¿no? eran indios ¿no? nativos de las selvas de Amazona del lado de brasilero. ¿no? Eh, es, eh, estos nativos que en la época de la colonización eh, fueron eh, guerreros eh, feroces, eh, prácticamente casi que imparables. ¿no? Eh, fueron eh, guerreros muy muy audaces porque, les paso a explicar, en la época de la colonización eh, cuando el hombre blanco o digamos eh, los portugueses buscaban mano de obra, ¿no? que no fuesen eh, ellos mismos, se inclinaron a buscar la mano de obra esclavizando a los indios, ¿no? pero qué pasaba, los indios en guerra, en batalla, preferían morir antes que caer en manos de su adversario, ¿no? Entonces eso los hacía un medio inviable totalmente para esclavizarlo, ¿no? Es por eso que decidieron traer a estos lados al hombre eh, afro, afro, ¿no? A, a los africanos para eh, esclavizarlo, ¿no? Entonces ahí sucedió todo lo que ya sabemos. ¿bien? Eh, muy bien, eh, me despido de ustedes, eh, deseando que sigan teniendo un, un lindo pasaje de semana, que pasen muy bien y nos estamos viendo aquí en Amada Umbanda. Chau chau.